Así todos apostamos en el respeto de las tradiciones, de todo lo que nos da identidad como teclapurquenses. Y bueno, pues invitamos a toda la gente a que asista, que conviva y sobre todo que conozca esta belleza natural. Pueblo con sabor de Cocomulco, una de las lagunas más importantes. El humedal muy importante para el estado de Hidalgo. Ah, está bueno, está bueno. Está muy bien el evento, está muy completo, tiene desde todo un poco. Está perfecto porque los niños necesitan lugares así atractivos. Agradables, seguros. Me gusta, he venido a muchos aquí, remotos de y del municipio. Valió la pena. Como agradecimiento a, a este evento, le otorgamos a la naturaleza este pequeño presente, sí, dándole gracias porque nos ha permitido tener un año más. Es muy importante para este gobierno municipal preservar nuestras tradiciones, tradiciones que nos dan identidad y, bueno, pues ofreciendo precisamente a la naturaleza agradeciendo todo lo que nos ha dado y pidiendo también a que nos vaya muy bien este año a todos los productores, a todos los agricultores y sobre todo que sigamos preservando y manteniendo esta belleza que es la Laguna de Tecocomo. y aquí la Presidenta presente que nos ha apoyado mucho mucho para acá y prueba está ahorita, que tenemos el evento aquí de 24 años haciendo el evento aquí en Laguna de Tecocumulco. Gracias a la, al, al gran evento que estamos coordinando, esperamos que realmente todos tengamos una mejora en las ventas, ¿sí? una mejor este, aceptación de turismo y que ellos realmente vengan a dejarnos un poco de, de rama económica, poder crecer. Es un lugar muy agradable para visitar en compañía de los amigos, eh, familia y demás. Yo creo que es de recomendarse para toda la gente que vengan a, a disfrutar de ese bonito evento aquí en La Laguna. Los que somos originarios de aquí del municipio deberíamos de venir a disfrutar de estas maravillas que tenemos aquí. A todas las perlas, aquí los esperamos cuando gusten. El compromiso como presidenta municipal es precisamente preservar este hermoso lugar no nada más lo que hemos hecho con el rescate del hilo acuático, sino también embellecer el embarcadero para que pase de generación en generación orgullosos e identificados con nuestra laguna de Tecupo.